Ahora sí, te agradezco mucho, como te decía hace un momento, tu participación, pero sobre todo que nos regales tu tiempo. Sé que eres una dama muy ocupada y eso es eh, meritorio el, el que estés aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Eh, te comento rápidamente que para efectos de democracia en esto, hemos dado a todos 30 minutos como máximo okay. o menos si tienen que retirarse por alguna causa de fuerza mayor pero no podemos pasarnos de 30 minutos para que todos seamos exactamente el mismo tiempo. Perfecto. Unos, minutos, unos segundos, pero, pero no más que eso. Y eh, según me platicó Paulina, tú tienes una plétora de información que nos puedes compartir. Yo no te voy a hacer las preguntas que le estoy haciendo a todos. Te voy a pedir que tú expongas lo que te interesa, que la gente escuche, lo okay. que es importante transmitir. Solo te voy a pedir que nos des... Tu nombre y la organización a la que representas. Vale, perfecto. Bueno, pues yo me llamo Diana Luz Juárez Flores eh, y estoy intentando formar una organización que se va a llamar la mitocondria. Okay. Eh, eh, tratando de unir pacientes mexicanos y latinoamericanos también con enfermedades mitocondriales. Ok. En, sí, sí. Eh, bueno, si quieres. Lo, lo importante de todo esto es que tú te sientas en toda la confianza de hablar No voy a hacer una sola pregunta a menos que tenga alguna duda que tú me puedas aclarar. Por lo demás, tienes 28 minutos para decir lo que tú quieras. Bueno, ok. Pues, pues bueno, yo lo que les quiero contar es un poco mi historia, porque, porque creo que es lo que, me, lo que puede diferenciar un poco mi entrevista que las demás. Yo soy pediatra, este... Estudié medicina porque me gustaba la ciencia y porque en mis épocas, aunque no es que sea muy vieja, pero en mis épocas no se usaba mucho que las mujeres estudiáramos biología o física o tal. Y en, en el medio donde yo me desenvolvía me dijeron, bueno, pues esto no, no, vas a ser maestra y estudia otra cosa. Entonces estudié medicina por eso, porque me gustaba la ciencia y porque me gustaba ayudar a la gente. Pero realmente eh, yo como que de alma soy muy, muy científica. Entonces, bueno, pues estudié medicina, la carrera me gustó mucho tal. Cuando iba en el segundo año de la carrera, eh, de la residencia, perdón, ya de pediatría, me encontré con un caso de una niña con una enfermedad mitocondrial. Eh, la conocí en, tera, en mi rotación de terapia intensiva y me pareció eh, apasionante el hecho de no saber qué tenía y que, y que nadie lo sabía, que venían interconsultantes y uno y otro y uno y otro. Y que cada vez que decíamos, bueno, ya tenemos a lo mejor un diagnóstico, eh, algo pasaba que nos desmontaba todo y había que volver a empezar. Entonces, esa... Esas ganas de, de saber de ello, pues como que me reavivó la, la vena científica que tenía en mí. ¿no? Eh, esta niña, por, por motivos de su enfermedad, estuvo mucho tiempo en terapia intensiva. Eh, yo también ese año, por motivos de mis rotaciones y tal, pasé mucho tiempo de mi segundo año de pediatría en la terapia intensiva. Entonces, eh, pues le agarré mucho cariño a ella, a su mamá, a su familia. Y, y fuimos viviendo como varias cosas juntas. Entonces, viviendo cómo iba haciendo el desarrollo de su enfermedad con sus con sus mejorías, eh, de repente peoraba mucho. Cuando ya nos estábamos despidiendo, otra vez remontaba y estaba bien. Y durante este tiempo conocí a otro niño también con otra enfermedad mitocondrial y se comportaba completamente diferente. Y cuando le dieron el diagnóstico dije, ¿cómo puede ser que sean tan diferentes, que tengamos tantas preguntas y que nadie sepa nada de ellos y que no podemos ofrecer nada más que decir, al final dijimos, bueno, pues es una enfermedad mitocondrial y ya está. Y desde ahí me acabó perfecto. Fue una noche le dije a mi maestro, yo cuando sea grande voy a curar a esta niña. Desgraciadamente ella ya falleció, pero, pero bueno, no sé, lo tomé como, como una misión y ahí se me quedó. Cuando terminé pediatría trabajé dos años en el teletón. Ahí conocí otros, otros pacientes también que parecía como una enfermedad mitocondrial. Eh, y, y decidí que no podía, a pesar de que la labor era muy buena, yo no podía seguir nada más eh, dando consulta y... y y, y cuidando y ser un médico, pero sin tener la posibilidad de curar. Eh, me desesperé y me vine para Barcelona para hacer eh, un máster en fisiología, porque en México no encontré quien pudiera saber de estas enfermedades. Eh, hice el máster, terminé el máster, seguí sin entender qué pasaba con las enfermedades y por vueltas de la vida nos vinimos a vivir aquí, mi esposo y yo. Y fue entonces cuando encontré un doctorado en función mitocondrial. Y dije, bueno, aquí... Encuentro la respuesta y pues han pasado los años, el doctorado ya lo terminé hace un año y ahora sí, lo, ya puedo decir con seguridad que nadie sabe qué pasa con estas enfermedades. Eh, fui a reuniones de pacientes, eh, de cuando, las, las reuniones que se hacen en, en Europa, que ya es como muy, muy común que se haga, de grupos de pacientes, con grupos de científicos, con grupos de médicos, en las cuales se establece comunicación entre, las, entre los tres. Y dije, esto es increíble, porque los pacientes preguntan lo que les interesa, eh, piden las respuestas a las preguntas y a las cosas que ellos de verdad los afectan. A los científicos, pues les cambia también el chip, porque nosotros podríamos ir con una línea de investigación que al final fuera completamente inútil para los pacientes. Y los médicos ganan otra vez esa parte de la empatía, porque a lo mejor viendo los cinco minutos cada seis meses, no te das cuenta de la lucha que tiene un paciente atrás. Entonces, ahí pensé, mira, yo quiero hacer así, pero en México. Y, y me di a la labor, puse una página de Facebook que se llamaba en ese entonces Enfermedades Mitocondriales México para tratar de saber cuántos pacientes había, más o menos. Yo tenía la sensación, y la teoría dice de que estas enfermedades son mucho más comunes de lo que se cree. Y, y pues puse mi página y, y me ha empezado a contactar gente a través de los años, eh, con adultos y niños con enfermedades mitocondriales, eh, y en este momento lo que estoy tratando de hacer es crear esta asociación, juntar pacientes, recabar datos y tratar de hacer estudios de, de análisis de datos a gran escala porque son las enfermedades mitocondriales, si bien entre todas son algo comunes, la incidencia teórica es una en 5.000 personas, eh, cada una es súper diferente, entonces cada mutación se comporta diferente. Y tiene como la ventaja y la manera en que yo intento convencer a la gente de lo importante que es una enfermedad mitocondrial. Es por supuesto que un enfermo es importante, pero recoger datos de enfermos poco a poco después nos puede ayudar a curar enfermedades mucho más frecuentes como Alzheimer, Parkinson. Y yo creo que ustedes, por ejemplo, como, como glucogenosis han tenido también esta reciente, muy reciente oportunidad de que estudiando eh, la enfermedad de Gaucher, por ejemplo, se ha llegado a conocer cosas de la enfermedad de Parkinson. Entonces, esta, esta visión de, aunque sean muy raras, aunque se crea que no vale la pena por, por número, que no va a ser redituable económicamente, que no es en absoluto creo que mi interés, pero creo que a eso ya también tenemos una respuesta. La gente que nos interesa las enfermedades raras, que un paciente es importante, por supuesto, pero que además, juntando la información de todos estos pacientes, podemos mover montañas y realmente podemos cambiar la evolución de muchas enfermedades mucho más comunes. Y bueno, pues, vos, esa es... Vos, no sé si te escuché con atención, pero dijiste, ¿ustedes en glucogenosis? Sí. Bueno, nosotros somos la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. Eh, sí, glucogenosis es una asociación en México que está aliada a nosotros, pero evidentemente tenemos 79 asociadas. Yo no conozco todos los temas ni todas las enfermedades a profundidad, solo de manera muy superficial. Conozco muy bien Gaucher, porque mis dos hijos tienen la enfermedad de Gaucher. Las otras, me permito siempre preguntarle a los que saben y ya tú entiendes que los papás se convierten en expertos de sus enfermedades, saben más que los médicos. Eso, eso lo he comprobado muchas veces, inclusive a título personal, porque pues como leemos tanto de la enfermedad de nuestros hijos, pues entendemos cosas que los médicos quizá jamás hayan escuchado, visto o tratado. Entonces, nos volvemos una parte de, digamos, gente que conoce como civil, más que algunos médicos. Entonces, este espacio que nosotros tenemos para todos ustedes, tiene que ver con aglutinar en la federación los mejores esfuerzos a favor de las mejores causas. Y entiendo que el tuyo es un esfuerzo que vale mucho la pena, porque ciertamente, no solo de enfermedades mitocondriales, de muchas enfermedades, se sabe, bien poquito en México, no te tengo que hablar de la realidad mexicana que tú conoces bastante bien, eres mexicana, y tampoco te tengo que hablar de este, este, esta especie de poco interés de parte de un universo mayúsculo de, de médicos que siempre dicen, bueno, yo, ¿yo cuándo voy a tratar una enfermedad rara? Yo creo que nunca, y de repente empiezan a tratarlas. Claro. Afortunadamente hay profesionales que se dedican a ello, eh, cuando Paulina y David, mis hijos, eh, fueron diagnosticados, yo me tardé en diagnosticarlos, no porque, no porque no haya habido los expertos para hacerlo, sino porque me equivoqué en los médicos que consulté. Yo tendría que haber ido el primer día al Instituto Nacional de Pediatría. Cuando mis hijos fueron llevados por su mamá al Instituto Nacional de Pediatría, el doctor Reynes me dijo, Déjeme a sus hijos y en tres días le digo que tienen. Cuando médicos de México, Estados Unidos y Europa no sabían que tenían, él me dijo, en tres días le digo que tienen. Y en tres días me dijo, tienen la enfermedad de Gaucher. Y yo dije, tan rápido ya tienes el diagnóstico. Evidentemente fue ese el diagnóstico. Hay que consultar a quien sabe. Y los esfuerzos encaminados de cualquier profesional en estos temas que eh, normalmente son... Envueltos en determinación, pasión y entrega son, en verdad, productos que apreciamos muchísimo porque ojalá que mucha gente estuviera dedicada a esto. Lamentablemente no es así. Entonces, tú eres de las pocas, estoy seguro de ello porque conozco a muchos, de las pocas personas en México, profesionales de este tema, interesadas en el tema, que conoce de mitocondriales. Ese es un asunto, tengo que decirlo, penoso porque debería de haber muchos más que supieran lo que tú sabes. Claro, lo que pasa es que es verdad que en la, en la formación de medicina en seis años, eh, que, que a veces decimos, uy, es muchísimo, no es nada de tiempo, no es nada. Apenas nos da para conocer lo más frecuente y de la manera que está, que está formulado el Plan de Estudios de México, muchísimo menos, porque pues nos formamos poquito tiempo y nos vamos a, a atender pacientes muy jóvenes en nuestra sí. formación y también muy jóvenes en cuanto a madurez eh, humana sí. a los 23 pacientes digo a los 23 años perdón ya estás viendo pacientes ya estás aunque aunque seas interno pero ya estás viendo pacientes ya estás tomando decisiones ya estás eh, teniendo pacientes graves atendiendo partos y ya estás haciendo guardias entonces realmente el tiempo de estudiar es tan poquito y el tiempo humano de madurar de desarrollar un interés de estudiar de reflexionar pues no da tiempo eh, cuando salimos y cuando ya terminamos la residencia, eh, si vamos más o menos rápido, yo terminé la residencia con 28 años y claro, ahora veo para atrás y digo, pues, pues era, era muy joven y no, no es tanto edad, pero era muy inmadura. No había conocido muchas cosas. Te acababa de madurar la, la corteza prefrontal. Tal cual, es que, es que uno acaba de dejar de ser adolescente cuando terminamos medicina, entonces sí. es muy difícil... Eh, llegar a conocer toda la teoría de medicina y aparte je, tener un interés por las enfermedades raras, porque te lo, te lo dicen desde el primer día. Si estás el médico que piensa raro, rara vez come, entonces pues te abocas a, a, a buscar los diagnósticos más comunes y siempre estás pensando primero en las cosas más comunes. Sin embargo, también lo que dice usted es súper importante. Si, si los médicos no sabemos qué es lo que pasa con un paciente, eso a un paciente, sobre todo a los que tienen enfermedades raras, pues les... les les genera 8 a 10 años de espera en un diagnóstico que no es a lo mejor tener el diagnóstico molecular pero es no saber qué me pasa no no tener una visión tampoco de futuro no sé si voy a vivir si me voy a morir si me van a si me voy a volver azul de un día para otro si me van a salir tumores es que no no lo sabes eso no te permite planear ni vivir ni sabes sí, sí. entonces esta yo creo que eh, y por eso ha puesto mucho por la recolección de datos eh, a, a, yendo a reuniones con pacientes expertos, etcétera, he visto también que, desde luego, los pacientes terminan sabiendo mucho más que los médicos de su enfermedad, porque, bueno, tienen esa ventaja, por decirlo, que viven con ella, que se pueden dedicar a meterse en los libros con ella. Y aparte que el interés personal, pues siempre hace que, que aprendas más y mejor de un tema. Ana, aparte, se te están muriendo los hijos y tienes que entender qué está pasando. Claro. Y tienes que ver si puedes hacer algo. Es, es así de dramático el tema. Sí, ciertamente es un hándicap a favor, pero también es uno en contra porque si no te mueves rápido, si no investigas rápido, pues tus hijos no van a tener oportunidad. Yo, yo me acuerdo cuando Paulina fue diagnosticada, no existía el internet, no había nada de esto, tampoco existía eh, mucha gente que supiera de la enfermedad, salvo el doctor Reinés, el doctor eh, eh, Loredo. El doctor Carvajal, pero fuera de ellos había muy poquitos que conocían de este tema. Y cuando Paulina es diagnosticada me dicen, lo sentimos mucho, David, no hay nada que se pueda hacer, no hay un medicamento en el mundo. Pero te prometemos que si encontramos información acerca de algún fármaco que se está desarrollando, te vamos a decir, fue lo que hicieron. Este es un tema que tiene que ver con muchas aristas, pero creo que la más importante de todas es qué tanto estás dispuesto a ofrendar como papá, ¿eh? como como como cuidador del enfermo. ¿Qué tanto estás dispuesto a ofrendar tu vida por este asunto de la enfermedad en un hijo? Bueno, los papás bien nacidos nos morimos en la raya y estamos hasta que la última gota corra por nuestro torrente sanguíneo haciendo lo que tenemos que hacer. Hay otros que no, y lo tengo que decir abiertamente. Las asociaciones de pacientes en México y casi en toda Latinoamérica, no digo en todo el mundo, pero casi en toda Latinoamérica son representadas por mujeres. En México, escucha esta cifra monstruosa, 8 de cada 10 familias con un enfermo con padecimientos raros solo tiene mamá, no hay papá. Ya se fue, sí. se acobardó, eh, culpó a la esposa, en fin, y ya no existe. Entonces la mamá carga con todo este esfuerzo faraónico. Eh, hace un, un rato escuché que tú quieres hacer esto para México, pero también escuché que vives en Barcelona. ¿Quieres hacerlo a distancia? Sí, la idea es, eh, precisamente la idea es hacer la distancia, porque yo cuando, bueno, cuando terminé el doctorado, también ya, ya, ya le digo, por cuestiones familiares y trabajo de mi esposo, etcétera pues estábamos, estábamos aquí asentados. Pero yo creo que la recopilación de datos, el análisis de datos a gran escala y todo esto, es un trabajo que se puede hacer a distancia. Y es importante, antes de que yo me, me regresara, porque lo pensamos, es más importante estar acá, Estar en contacto con los expertos, con los, con los demás que conocen, estar cerca de los congresos, estar cerca de las reuniones y cerca de otras asociaciones de pacientes para poder ser esta voz que, que, que pueda hablar también con los pacientes. Yo quiero eh, representar pacientes mexicanos, pero bueno, también latinoamericanos, porque todos compartimos eh, la cuestión en Latinoamérica, que es tan grande, que podemos tener a lo mejor 5.000 enfermos, pero que los 5.000 estén cada uno lejísimos del otro. Entonces, no... Aunque he intentado hacer reuniones de pacientes y todo, las, las mismas ca características de nuestros países nos impiden muchas veces juntarnos físicamente. Y, y mire, ahora con lo del coronavirus, que yo, bueno, nadie se lo esperaba, ha sido cuando he podido dar un poquito más de, de forma a la cuestión de trabajar a distancia y yo, algo bueno que voy a sacar de esto, es que voy a poder demostrar que sí se puede trabajar a distancia en este tipo de cosas, que no hace falta que nos, que nos reunamos cara a cara cada tanto, y, y a los pacientes, la gente que tiene niños con, con discapacidades graves como son las enfermedades mitocondriales, pedirles que se reúnan cada tanto, incluso pedirles que vayan a las visitas médicas cada seis meses, ya supone un esfuerzo titánico para ellos porque pues tienen problemas de movilidad, de accesibilidad. La Ciudad de México al menos no está hecha para personas para discap con discapacidad, y menos otras ciudades y trasladarse a la Ciudad de México. Y la realidad de Latinoamérica es la misma para todos, para todos, para todos. Entonces, eh, pues sí, por cuestiones eso, personales, de trabajo aparte, porque yo este proyecto de las mitocondrias, pues es como mi hobby. <ríe> yo tengo mi trabajo de pediatra y es de, de donde saco fondos para ir invirtiendo en esto. Entonces, pues por cuestiones de trabajo, de seguridad, de trabajo de mi familia, eh, muy probablemente sí que nos quedamos aquí mucho tiempo y probablemente nos movamos. No lo sé, pero creo que ya la, la cuestión física ya no tiene ninguna... Ya no hace diferencia. Si yo estoy aquí, si estoy allá, si, y al contrario, creo que puedo ayudar más desde acá que, que regresando ahora. Yo te, yo, yo te comentaría que yo, yo espero que, que puedas cumplir con ese propósito, porque he conocido a muchas personas y he conocido a gente que, como tú, quiere iniciar un proyecto de este tipo. Eh, los que lo han querido iniciar en México, digamos que un 40 o 50% nunca pudo finalmente iniciarlo en México. Y los que han querido iniciarlo fuera del país son bien contados los que pudieron hacerlo. Y los que no pudieron hacerlo señalaron o argumentaron como causa, uno, eh, la envidia de los mexicanos de la eh, República, de, de, de, nuestros, de nuestros mexicanos. Su envidia total. No les daban espacio, no les daban tiempos, no les daban oportunidad de hablar con pacientes, no les daban oportunidad por envidia pura, pura envidia. Eh, eh, algunos de estos hombres y mujeres, como tú, profesionales de la salud, terminaron por hartarse y dijeron, si no quieren que ayudemos, pues no ayudamos. punto. Yo hago mi trabajo desde acá. Por eso yo eh, espero de la manera más eh, anhelante que tú puedas hacerlo. Y te vas a enfrentar a un chorro de cosas. Una de las más importantes a las que te vas a enfrentar es a que tienes que identificar bien cuál es el lastre que tienes que tirar y cuál es lo verdaderamente oportuno que te puede auspiciar un esfuerzo adicional al tuyo. Porque cuando alguien como tú empieza un ejercicio de estos, evidentemente tiene que tener correlación con otros. Pero a veces esos otros se cuelgan de tu trabajo y no hacen nada, y tú haces todo y terminas por agobiarte porque es mucha carga de trabajo. Eh, cuando, yo, cuando yo inicié el proyecto Pido un Deseo y después la federación, cuando inicié el proyecto Pido un Deseo, lo inicié porque Paulina me dijo, papá, si tú pudiste salvar la vida de mi hermano y la mía, ¿por qué no ayudas a otras familias? A regañadientes le dije, sí, voy a ver qué hago. Y me dijo, no, no, papá, por favor, hazlo. Bueno, eh, en aquel tiempo yo recibía una o dos llamadas al mes. Al mes. No, no había internet, acuérdate. Y después recibía uno o dos fax al mes y dos llamadas al mes. Hoy recibimos 500 llamadas al mes y recibimos unos 350, a 400 correos a la semana. Es una cara de trabajo enorme, enorme. Y si no tienes el habituallamiento no solo físico, sino material y humano, sí. terminas por decir, no, no me jodas. Yo tengo hijos, trabajo y luego este que le acabas de decir mi hobby y mi hobby me quita 12 horas diarias de todo el tiempo que tengo. Y lo demás lo reparto entre mis hijas, mi trabajo, mi marido y etc. Es complicado. Por eso yo eh, te sugiero que evalúes de manera muy precisa eh, las, eh, las personas y las circunstancias que, te, eh, que tú pretendes que rodeen tu trabajo y lo fortalezcan. Eh, júntate con gente que haga su trabajo. Júntate con eh, compañías que te puedan auspiciar, que cumplan, porque de otra manera Diana, te, eh, mira hoy que te ves eh, radiante, joven. En cinco años de trabajo estás llena de canas, de arrugas, porque esta es, como dicen los mexicanos, una chinga de verdad. Es, sí, sí, sí. es en serio. No es, no lo digo de manera peyorativa, porque sé en qué términos utilizaste el adjetivo. No es un hobby. Es una carga enorme, enorme, enorme, Diana, enorme. Nosotros hoy tenemos a 602 pacientes en tratamiento para eh, enzimas o reemplazos enzimáticos para lisosomales y más de 1,400 pacientes para otras enfermedades raras. Estamos hablando de 2,000 pacientes, 2,000 del universo de 136 millones de mexicanos, 2,000 nada más. Y esa carga es lo suficientemente pesada como para que, a veces digas, híjole, ya me cansé, ya estoy muy cansado. Hace un rato le decía a mi hijo, yo tengo hijo en estos 25 años de estar trabajando por ustedes. Necesitamos relevo generacional en el corto plazo. O sea, yo no voy a estar haciendo todo esto, todo este tiempo porque me he desgastado enormemente. Hemos hecho posible, la, pide un deseo, que haya, Paulina y Toto fueron los primeros enfermos con padecimientos raros atendidos en México. Eh, hoy tenemos a 604. Fuimos los que pusimos los medicamentos en el IMSIS, TPMX, EDENA, Seguro Popular, etc. Eh, fuimos los que hicimos posible que se modificara el cuarto constitucional en los artículos 224 bis y 224 bis 1 hace ocho años. Eh, hemos hecho un, un, un titipuchal de cosas que tienen que ver con esfuerzo determinado y eh, evidentemente te hablo con los pelos de la burra en la mano es un trabajo desgastante, desgastante, desgastante, desgastante. Es muy, muy enriquecedor. Eh, tiene frutos muy eh, eh, increíbles, frutos increíbles. Eh, las cosas buenas que pasan para los pacientes son maravillosas. Pero tienes que estar dispuesto a eso, eh, eh, Diana, porque la otra parte es, tengo este plan que es hermoso, es un plan que, que en verdad puede resultar muy atractivo, es un plan muy chingón. Ahora, ¿cómo lo aterrizo? O tener un plan chiquito, que sea muy sencillo de aterrizar y que aporte poco, pero inmediatamente. Porque conozco a un chorro de personas, me, me atrevo a decirte esto porque, porque es mi obligación. Conozco a muchas personas que tienen unos planesotes que se escuchan impresionantes, pero que nunca terminan por aterrizarlos. Cuando eres una persona que como tú está interesado en hacer esto, pero que en tu entorno tienes tu familia, tu ocupación de trabajo, tu ocupación familiar que te quita tiempo importante también, eh, tienes que, si lo vas a hacer, eh, allegarte llegarte de, de apoyos importantes que tú sepas que son verdaderamente constantes para ti, porque de otra manera te va a vulnerar este asunto, si no tienes la ayuda que necesitas, porque vas a necesitar ayuda. De parte de nosotros puedes tener la ayuda que podamos incorporarte de manera precisa, genuina y que te pueda servir como federación. Pero como eh, ahora ya no hay ningún problema por la distancia, porque nos podemos comunicar así. En lo que sí vamos a tener problema es que en algunas ocasiones, tú, no nosotros, en algunas ocasiones, tú tendrás no solo que estar a través del plano de la eh, eh, vía remota. A veces tendrás que ver al paciente específicamente o la condición de documentos o, o la charla con algún colega tuyo de manera precisa. Y eso atañe recursos que se tienen que invertir, tiempos que tienes que ocupar y espacios de distancia que tienes que hacer con los que más quieres. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque puedes, en este momento... Hacer cualquier cantidad de cosas, dado que eres una mujer fuerte, joven, que no tiene mayor complicación que las que ya tienes. Ok. Eh, yo, te, eh, yo opino que lo primero que debes de buscar es los soportes adecuados para esta carga que te quieres poner encima. Porque si no te vas a agotar y te vas a agotar pronto y vas a decir pronto... No, vaya, yo no esperaba que esto fuera esto. Esto es más complicado por el costo del trabajo que tengo que hacer, el peso del trabajo, que es algo que yo no imaginaba y entonces tengo que ir más lentamente. Te lo digo con absoluta certeza de que eres capaz, de que eres la indicada, porque ya recorriste el camino de este estudio de las mitocondrias y todas estas cosas, pero tienes que tener ayuda, mucha ayuda. Porque solo tú, con tu esposo, solo tú, con una amiga, solo tú, con otro doctor, solo tú. En, no, en, no. La, federación, en la Federación Mexicana somos 11 y apenas si podemos, 11. Y en Pido y Deseo somos 8, entre 8, 8 y 11, 19. Entre esos casi 20, apenas podemos con el trabajo. Es, es una carga muy importante. Yo te felicito porque quieres eh, adentrarte en este trabajo, pero es mi responsabilidad decirte... Diana, es ese tamaño el, el esfuerzo, eh? no, no es un esfuercito así chiquito. Algún día me dijo mi madre, ¿ya sabes a qué te enfrentas? No, bueno, pues calcúlale, investiga y verás a qué te enfrentas. Tenía razón, hay cosas en las que uno tiene que revalorar, reconsiderar, ah, voy a necesitar esto, esto, esto y esto. Hay una persona muy importante que hoy es parte de... El gobierno de la república que un día llegó a mi oficina y me dijo, voy a hacer esto y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Total que no pudo hacer nada. Tenía tantos planes que ninguno se terminó por solidificarse. Como dicen, el que mucho abarca, poco aprieta. Encárgate de lo que tú entiendes como más importante. Busca los apoyos suficientes, consolidadamente conocidos por ti. Y que esa determinación que tienes sirva para ayudarnos con todos los temas mitocondriales porque, aparte de ti, ¿cuántos calculas que saben lo que tú sabes de mitocondrias en México? No, yo, la verdad es que yo creo que a, a día de hoy puedo decir que soy la que más sabe, de clínicas seguramente, ¿no? Pero habrá dos o tres que saben más eh, de los pacientes porque son los que los ven. Eh, y, y bueno, agradecerte todo lo que me dices. Y sí, yo realmente ahora eh, llevo ya cinco años con este proyecto en mi cabeza, dándole vueltas. Haciendo cosas, lleno congresos, juntando información, hablando con pacientes, hablando con gente. Eh, eso, llevo cinco años y, y, y sigo sin poder avanzar, eh, buscando colaboraciones. Ha sido súper cansado. Hay días que me rindo y que digo, mira, me da igual. Porque aparte, yo no tengo, no tengo un, una persona afectada que sea de mi familia. O sea, es... es eh, eh, oh, y se a los es, es, es interés por ustedes, pero aparte de ese interés científico, hay que decirlo, o sea, me interesan los pacientes, pero también la cuestión de la ciencia me, me mueve mucho, quiero saber qué es lo que les pasa. Pero claro, cuando tampoco tiene esta carga emocional tan fuerte, que no soy mamá de un paciente, hay días que digo, mira, ya, me da igual, no se curen, quédense así. Yo, yo espero, yo espero porque... La espina porque, regresa. Mira, yo espero porque te veo una mujer decidida, inteligente, inteligente por supuesto, decidida también, pero no sabía, te juro, te juro por mi honor, que no sabía si decirte lo que te acabo de decir o no decírtelo. Dejarte que te aventaras al ruedo así como sale, ahí voy. Prefiero decírtelo porque te imagino como si fueras mi hija. Paulina a veces me dice, papá, esto, lo otro, aquello, y, y la he dejado que se tope con el muro gigantesco y me dice, hoy papá, le dije, mira mi hija, yo te iba a decir, pero prefiero que tú experimentes en cabeza propia. No, sí, bueno, pero la próxima, sí, dime, pa, porque ocupé tantos meses, tanto de esto, y, y me di cuenta de que, pues no, no era por ahí. Eh, me imaginé que tú fueras en este momento mi Paulina, y dije, mejor se lo digo, porque evidentemente, dentro de algunos meses tú me vas a hablar y me vas a decir, David, ya lo estoy consolidando, y, y yo voy a estar muy contento y brincando. Pero también dentro de algunos meses me puedes decir, tenías razón, David, esto no es... No es enchílame las teleras y dame una quesadilla. Esto es otra cosa. Lo que acabas de decir, David, llevo cinco años y todavía no termino por empezar. Eso tiene que ver con la magnitud del trabajo al que te vas a enfrentar, partiendo sobre todo de que no es lo único que haces y que evidentemente lo otro requiere de tu máxima atención porque de ahí tienes recursos y proyección académica. Entonces, yo te agradezco que me hayas escuchado. Toma en cuenta o no lo que tú quieras de lo que dije, toma en cuenta o no lo que tú quieras de lo que dije, pero te lo dice un chango de 60 años que ha visto pasar por mi oficina y a través de las redes a muchas personas bien intencionadas que fueron vulneradas por la carga de trabajo sin apoyo. Eso es impresionante. La decisión que tomes cuenta con que te apoyamos al 1000% lo que tú quieras, que nosotros te podamos apoyar, porque podemos, lo vamos a hacer. No te preocupes por ello. Información, contactos. Yo conozco a todo el mundo, desde el presidente hasta el secretario, el que barre, el que todos. Te podemos ayudar en eso. Te puedo ayudar con conexiones con universidades, con conexiones con otros países, no solamente España, sino otros países. Te puedo ayudar con la comunidad latinoamericana, porque la realidad latinoamericana dista mucho de ser la europea dista mucho de ser la americana. De repente, un día me dice un amigo de Holanda, David, ¿qué crees? Que ya nació mi niña, este, mi nieta, este, tiene el sindro, la enfermedad de Gaucher. Lo, lo, lo lamento. Dice, bueno, ya teníamos una idea de que podía ser eso, porque tenemos mucha herencia de ese tipo. Dice, pero afortunadamente ya le dieron su medicamento al segundo día claro. de nacida. En México eso pasa nunca. En México pueden pasar años para que te den el medicamento. Entonces, te agradezco tres cosas tu amabilidad la gentileza en toda tu argumentación y lo tercero que me hayas permitido expresar esto que expresé que no quiere desanimarte quiere ponerte en el semáforo de verde amarillo y rojo para que tú sepas a qué hora le das marcha a tu vehículo porque es muy muy desgastante el tema si no tienes quien te ayude si tienes quien te ayude es otra cosa. Pero si eres solita, eres una golondrina, una sola, pues no no, no se puede hacer verano tan fácilmente. Necesitas ayuda. La que nosotros te podamos dar, cuenta con ella. Gracias. Pero necesitas ayuda más cercana a ti. Mucho más cercana. Con recursos, recursos económicos, con tiempo a tu disposición, con cabildeo contigo y con quién son tus interlocutores, entre médicos especialistas pacientes etcétera y luego eso ponerlo en la ventana de participación de la realidad mexicana y latinoamericana y eso es un trabajazo preciosa no es un hobby es un trabajazo enorme enorme bueno pues muchas gracias pronto les mandaré porque he visto en el correo que me mandaron de mi foto y tal eh, bueno, les mandaré que se está montando la, la página de internet mía eh, para contacto, también la de la asociación, la estoy montando ahora, entonces en cuanto lo tenga todo, se los mando y bueno, para que lo tengan en sus bases de datos y ya estaremos en contacto. Y todo lo que tú quieras que transmitamos a través de nuestros sitios, con muchísimo gusto, somos el único espacio en Latinoamérica que recibe 100 mil visitantes al mes, eso habla, ya, ya sé que hay a, a, artistas que reciben 100 millones al mes, nosotros recibimos mil intenciones de gente co correlacionada con enfermedades raras. Muchas gracias, Diana. Te agradezco gracias. muchísimo. Si tú me haces el favor, tú cortas tu comunicación. Yo la estoy cortando en cinco segundos. Ok, gracias. Gracias, Diana. Hasta luego. Hasta luego, Diana.